Yeah. Money.c Desde Winter Studios Para Clash Shit Esto dice así Me llaman vástagos y fluyo en esta disciplina. Mato a rapstar con mis líneas. Llama las cocaína. Me gusta fluir y acabar con la pantomima. Las barras y skills de estudio no sirven en la tarima. Pero porque hay perros que hablan de armas vales. Si y los perros le temen a los fuegos artificiales. Rimar es muy fácil, la verdad. Cualquiera lo hace. Lo difícil es dar un buen mensaje en cada frase. Hoy me salgo del mundo. Solo fluyo por pasión. Seré la chancla de tu madre que te enseñe la lección. Esa ha sido mi elección. No pido tu devoción. Te pido tener. Criterio y usar la imaginación Podré ser Fausto Pero no vender mi alma Y no pedirle a la noche que mantenga la calma si subo al escenario, que se enciendan las alarmas Vamos a incendiar la sala, ponemos el micro en llamas Demonios no compiten con Mephisto, no Soy el monstruo del armario, que todos niegan que existo Sentirse ángel, es mal cotejo evidente Mucho más si te enfrentas al temblor del 57 Ya no tengo 17, el tiempo corre muy rápido Sigo rapeando, aunque me encuentre taquicárdico Lo sigo intentando, y no puedo ser simpático Es absurdo como tomar vacaciones en el ático Y sigue el pálpito, y el corazón marchito El mayor Problemas, no saber qué necesito, es mi rito. Y aún no sé hacer estribillos, pero le pego a la roca hasta que le salga brillo. Me sirvo otro café para no perder el tiempo. Dejo que las excusas solo se las lleve el viento. Canto desde temprano, soy el gallo de los huevos de oro. Y mis cachos flujos suenan mejor de todos modos. Suenan mejor de todos modos. Money C. Winter Studios. Clash shit